Más mi hijo mis hijos, eso. Ya Davin tenía que meterle mano a ahí a eso, eh, ¿eh? Pero va, un descuento para Darwin, Va, y señores, ahí estuvo el sondeo. Estaremos en la calle, cuídese de esa cámara que no la agarremos ahí en fa Señores, como este programa, este programa es para las personas que tienen talento y quieren echar adelante. Y este es un fajador, el invitado de hoy, porque ha estado de los tiempos de mamá Belica cuando era con cinta. Eh, yo no sé qué, que no envejece. Yo estoy más viejo que él y soy más joven que él. Está la fama de Levi. Activo, aquí en los Osobrosos, un aplauso muchacho eh, Ustedes que han cantado tanto La canción, pero no, no se acuerdan que el, Mi hermano, ¿cómo tú estás? Estamos Bienvenido bien. a Osobrosos Oso Gracias por la invitación Estamos ah, bien, estamos bien, gracias a Dios Estamos activos, te veo ahí colado de nuevo En, en, en lo que es Las producciones de video y, y los temas tuyos que siempre son Jocosos, no, cuéntame de eso Bueno, gracias a Dios Bueno, estamos de nuevo trabajando Nuevo equipo de trabajo, nuevas canciones Nuevo productor se mueve la moto a ver cómo sale la cosa. Claro, hay otro intento de tantos que, que ha hecho la fama de Levy. Claro. Antiguo, antes se llamaba Manolo La Fama, ahora es La Fama de Levy. ¿Por qué se cambia el nombre? Bueno, hace ya varios años como lo cambié. Tiendo como un, nombre, un nombre un poquito más comercial. La fama es de es Levy. lo que buscamos. Sí, claro, está, está, bonito, está bonito, Claro, eso es lo que buscamos, algo más comercial. Eh, me, me dicen que tiene un tema por ahí con todo y video. Pues tú sabes que ese video tiene que tener hacia aquí cuando tú lo saques. Claro que sí. Eh, tenemos un tema llamado La Kimbamba. Ya el video está listo. Esperamos solamente que nos lo entreguen. El domingo también rodamos otro video junto a Ridelfi, eh, Membresía. Había una muchacha llamada Nelly también y junto al Pili. Ok, Pili es mío. Pili. Un saludo a Pili, a los muchachos y a Ridelfi. Sí, y a hicimos un con los muchachos La también. Kimbamba se llama el tema que, que está con video y, y... Claro, se video junto a mi, mi antiguo compañero el NEF. El NEF, ahí está claro, que era el dúo. Se junto al NEF. Eh, Los que no saben, eh, la fama de Levy y, y NEF Urbano eran el dúo que cantaban la canción. Un cuerno al año. Un, un cuerno al año. No yeah. hace daño. Entonces ese tema se sonó mucho aquí en San Francisco, eh, pero Dios es que sabe cuándo es el palo de verdad. Claro, claro. Eso es que es sabe sí. todo. Háblame del movimiento, ¿cómo tú ves? Eh, eh, los muchachos con los, los productores los artistas de aquí me gusta mucho lo que veo actualmente veo que la nueva la está aplicando están trayendo contenido toda la semana muchas colaboraciones mucha gente la da la negativa pero yo lo veo la positiva claro, creo va. que también ellos encendieron el movimiento estaba muerto claro va bien va bien verdad claro. claro gusto, eh. están trabajando muy bien ellos eh, que no eh, eh, de qué sector eres de los rieles verdad quién Tú eres de los riesgos. No, no, Rabo Chivo Siri, lo más serio que hay. De Rabo Chivo, de <ríe> Lo más Rabo Chivo. serio que hay, tú sabes. Ahí está la fama de Leiby. Yo siempre he mirado tu trabajo, ¿no? Porque tú estás aquí, siempre lo he dicho. Que tú has sido un fajador incansable, por encima de todo, porque a veces ustedes creen que esto es un hobby. El cantar no es un hobby, es no, un claro trabajo. Que no. es un, un trabajo. Usted tiene que pagar video, usted tiene que pagar eh, productor, por más amigo que usted sea del productor, tiene que darle algo el que hace el video ni se diga se eh, va mucho dinero mira mucho este vídeo que hice con el nef es un vídeo bien hecho pero también llevó, llevó mucho gasto el proyecto entero en sí lleva mucho lleva mucho gasto lleva mucho dinero, eh, mucho dinero. Eh, la cuestión de eso del artitaje. y la gente piensa que es un show, ¿no? Que estos muchachos están porque le les gusta. No no, no, no, eso no es así. Todo depende también mucho de, de tu equipo de trabajo, como tú te rodees. Eh, eh, la fama de Leiby, ¿tiene un equipo de manejo? ¿Tiene una firma? ¿Cómo es que maneja? No hay una firma, pero sí tenemos ya un equipo de manejo, porque uno no puede hacer todo solo. Claro, tiene que delegar funciones. Claro. Es, es lo que yo le he dicho a muchos. No se puede. Mira, a yo a tengo a un cosas ejemplo cosas. ya para los videos. Tengo a Diacomi Finch, que es parte de mi equipo de trabajo. Eh, César Santiago eh, Tazo Hidalgo también, que es la que se encarga del manejo completo, tengo a DJ Bastrade, DJ Marquez. o sea, yo firmo un equipo como deseo, siete personas ya lo que es para trabajar solamente este proyecto claro, claro, no es así, a veces se ponen bravos los muchachos, porque yo le digo que usted tiene que tener hasta un loco que coge el teléfono no, no se puede porque hacer nada solo solo, usted no puede hacer todo usted no puede venir y que, que ah, que venga un inversionista no hay número ah, no. no, no, hay que tener es un bien. trabajo tú no puedes pedir un inversionista si tú no estás haciendo nada claro, claro es el error de muchos de que no que yo puede. tengo dos temas grabados tú tienes que ser consecuente no. un ejemplo tirar, mi, tirar, tirar. mi trabajo se ha basado ahora más he colaborado con los muchachos pero tengo también muchas colaboraciones con personas de Santo Domingo o sea, mi idea es expandir no quedarme en claro, el mismo sitio internacional, nacional como sea claro gracias a Dios no, para allá no han abierto la puerta hay varias colaboraciones que ya te las puedo decir otras que no porque todavía no las hemos ¿Con quién, ¿con quién viene la hemos eh, concretado tenemos un tema con Paquitín tenemos un tema con Lampo y estamos trabajando por las cosas más con gente de para allá claro con gente para que vayan colando viene sí, vienen vienen, de vienen vienen muchas sorpresa. lo que pasa es que hay que tenerla primero segura para después decirla claro claro y qué, qué tiempo qué tiempo se toma la fama de Levi para grabar un tema un video eh, bueno, si romo no se acaba en un día, se graba el, el tema. está grabando, y una sí, verdad, sí. hay que tener potecito, <ríe> claro, eh, con, con, con el líquido, cuarta. Eso es. ¿Cómo tú estás viendo tus compañeros, Tanto Ridelfi, como Kelson la esos muchachos que hacen temas de calidad? Mira, te eh, tú sabes que Kelson es un poco, un poco alejado de lo que es el movimiento. Sí lo veo siempre, hablamos. Keyson trabaja de una forma diferente a nosotros. Pero tiene su... O sea, tiene su meta. Claro, Que claro. al final viene siendo la misma. Pero que son siempre apuesta a la calidad. ¿Sientes tú que hay apoyo en la poca plataforma de, de nosotros, los compañeros? Y eso aquí, lo, lo, lo que tienen esas eh, redes, esa plataforma. Yo pienso que sí. Por lo menos, yo llegué ahora prácticamente en este mes y todo el mundo me ha abierto la puerta. Ahora hay que tocarla. Porque a veces te gente que dice, tú no me apoyas, pero tú no vas y toca. ¿Qué pasó con ese tema? fama de un cuerno al año que fue tan sonado. Mira, hubo muchos problemas. Lo primero fue que nosotros nos llegó eso así. Primer tema que grabamos, ese fue el primer tema que yo grabé. Y se volvió un boom. Sí. Rápido. Y lamentablemente, tú sabes que a veces uno tiene mal manejo en cuanto a eso. Uno era muchacho. Eh, los cuartos de la fiesta a veces no se veía. Uno mismo se lo bebía o Tú sabes, duramos un claro. año sonando con ese tema, pero mucha gente dice, ustedes bien pegarse, pero no había ya para más. O sea, no había para salir fuera de aquí. Claro, no puede claro. decir, yo voy por la capital con la mano vacía. No se puede. No hay forma. Eso es así, eso es así. Y, y hubo una firma también en ese tiempo. ¿Ustedes estaban firmados o no? Sí, nosotros trabajamos con Lorenz Record. Luego dividimos el Lorenz Record también. Nos quedamos oh. trabajando solos, okay. ya que no compartíamos muchas cosas. Sí, porque cuando la cosa no está bien... No, yo quería tiempo. yo quería trabajar lo que era video ya. En esos tiempos YouTube no estaba tan como ahora. Sí. Y quizás Loren no entendía lo que yo quería. Pero yo vi la visión y, y dije... ¿y mira ahora? Hay que hacer video. Sí, sí, en esos tiempos no estaba tan... Yo me acuerdo de eso como ahora que son todos los no, lados. No, uno lo que tenía era no Facebook. No hace daño. No lo tienen por ahí ese tema, para que se lo pongan mm. muchacho. muchachos. cuerdo el año. Demándonos la fama. Sí, va a ver y lo busca para que la gente escuche. Los colores que tú le das siempre a esos temas, ¿eh? ¿qué te inspira para eso? Eh, a mí me encanta la música eh, folclórica de aquí. Por ejemplo, Perico Ripiao, sí, como, se merengue como, Viejo. Como lo tuyo es como o claro, siempre. siempre. Siempre me gusta hacer, hacer fusiones musicales, no basarme en lo mismo. Que muchas veces hay mucha gente que no entiende eso. Mucha gente no entiende lo que yo hago o le llama Dembow, o le llama Merengue, o le llama merenguejao, son que sí, sí. no sabe lo que es. Porque a, a, hay talentos que se meten a, a un estudio y no saben no sabe como los ritmos, y, y yo te he visto, porque he estado contigo en, en, en estudio, como que tú sabes los ritmos, los, el, el, el sondeo, el tongoneo de la música tuya, que siempre es como contagioso No, lo que, lo que pasa también, yo vengo de una familia de músicos prácticamente, eh, y tengo buen conocimiento de muchos instrumentos también que sé tocar. Y yo siempre busco la diferencia. Claro, claro. Hay que buscar los colores. Claro, siempre busco música. algo diferente. Ahora mismo no. Ahora mismo en verdad estoy haciendo una música un poquito diferente. No estoy haciendo ya lo, lo, lo que la gente te impute escuchar. No, no. Eso es así. Y los temas tuyos siempre se escuchan. En las redes sociales siempre se opina de bueno. Nunca te, nunca te veo en chisme ni te veo en, en, en cosas así. Porque tú eres un tipo que camina bien. No, sí. tú sabes que hay que dar buena imagen. He tenido mis tropezones, pero me he parado otra vez. Claro, claro. Eso no. Entonces, el tema, ¿cuándo sale? Cuando wow, salió el tema, yo va a salir... El otro tema no ha, no ha salido, en verdad. Estaba supuesto salir esta semana. Quimbamba. La Kimbamba se llama. Lamentablemente ha habido atraso para la entrega de video. Y no quiero poner fecha porque ya me he puesto dos fechas y no me he podido... Sí, pero es mejor cumplir. hacer la cosa bien cuando tú lo tengas. Eh. Oye, lo hay, pon, ahí, pon el tema y pon el tema para la gente se recuerde de la fama de Levin ese tiempo era Manolo la fama junto al Nef Urbano. Mírenlo ahí. Si sí, esa misma, ponle un ching ahí. Oh. ya como 10 años. ¿no? ¿Eh? Eh? 11. 11 tiene ya. me dijo oh, que yo yeah. no muero Mi mujer siempre lo cacho. A mí me está pegando. Es que yo soy. Yeah. Baby. Ahí, ahí, ahí está ese palo, que estoy, yo me acuerdo, ay, yo estaba eh, chamaquita haciendo los sí, pininos, eso, los paris. Eso, escuela, eso fue algo increíble. Hace 11 años de ese tema que sonó a nivel de Cibao estaba sonando. Sí, sí, no, nosotros llegamos a tenares Salcedo, Villa Tapia, todo, o sea, la zona entera nosotros anduvimos cantando, cantando esa canción. Tiene la experiencia, eh, la, la fama de Levy y ese nombre también está jocoso. ¿Cuántos temas tiene ya eh, hecho en? Eh? Ahora mismo tenemos, un pro, bueno, yo diría que 10 temas. Ayer terminamos ya el tema que es la colaboración con Lampo, de, que es de la capital, y con eso formamos ya un total de 10. 10 temas, tiene tiene una carpeta completa de... Claro, claro, vamos, claro que no es. vamos a soltar muchas cosas. También ayer nos reunimos con, con, con Tito Rá, también, vamos o a sea, hacer con Tito también. Sí, sí, los muchachos bien. se me han acercado varios, vamos a colaborar con todos. No, no, claro, esos muchachos también, esos muchachos también. Siempre y cuando yo les digo, usted puede salir ahorita a cantar, siempre y cuando usted respete. Porque si no hay respeto, usted como artista lo va a catalogar como un loco donde quiera. Claro, no, tú sabes que muchos de estos muchachos a veces vienen, que por eso yo discutí con muchos de ellos, a querer decir que no conocen la música de lo que tuvieron antes. Y ese es un error. Entonces, es un error. Que que Porque como yo vengo aquí y digo, no, yo no conozco a mi tío. Para tariones. yo, en la poca experiencia que yo tengo en la tarima, o sea, tú sabes, en animación, yo me he acercado a lo que saben. Tanto Ariel Polanco, que me ha dado mucho la mano, el Bravo, Maciel Fernández. Me tiene que me han dado oportunidad en tarima. ¿Cómo yo voy a ocultar, por más pegado que yo esté, a ocultar? El trabajo de ellos, donde yo me inspiré por ellos, te entiendes? Claro, Eso no, es lo que no se ellos puede. No saben. Es un error. Pero tú sabes cada quien se maneja de la forma que cree. Eh, yo entiendo que debemos respetarnos todos uno al otro. Yo siempre respeté lo que tuvieron antes de mí. Claro. Porque aprendí de ellos. Un ejemplo, porque a mí me fue bien? Yo venía de cantar con Mario y Joe cuando estaban en su momento. Yo aprendí la tarima de arriba abajo con ellos. Ya cuando claro. yo iba no cometí errores. Tú, tú eres la corista de ellos. Claro, y te con Demeter Johnny también. O sea, yo ya tenía yo la experiencia. Una experiencia. Claro, yo no venía a hacer errores, pero yo aprendí de ellos. Claro, Entonces ese el error de ahora Mil, que, Mil, que... Milo y yo ellos sonaron mucho. Ahora no se pasa centro, ahora todo el mundo viene full ya y altita. No, an ante antes, había que antes había que pasar centro primero pa. Claro, para tú. Claro, para ganar ese lugar. No, y la experiencia no se improvisa, y está. Tú tienes todos los condimentos para llegar al éxito y romper el hielo. Que eso es cuestión de suerte y de talento. Claro, ¿no? Y de, de persistir. Lamentablemente yo me he quitado varias veces y eso me, me, ha, me ha truchado el camino. Sí, pues yo pienso, mi opinión es que, que tú vas a ser, vas a ser grande en la música porque tú tienes eh, la disciplina y la dedicación. Que no te canses porque tú sabes que a veces uno tiene baja. No, lo que pasa es que tú sabes, mi canal de YouTube me lo bloquearon dos veces, otra vez me lo, me lo borraron y eso me, me... O sea, todo mi trabajo se perdió. Lo que bueno. hemos podido recuperar es cositas. Y okay, eso, eso me está ready, ya ¿Estás ready con todo? No, ya tenemos ya tenemos una persona que se encarga Ok, las redes las redes sociales de, de, de, Arroba de... la fama de Levy En todas mis redes sociales Arroba la fama de Levy En todas las redes sociales Facebook, Instagram, Youtube toda... Arroba la fama de Levy Ahí está nuestro hermano eh, La fama que estuvo aquí con nosotros hoy Y le deseamos todo el éxito del mundo Sabes que somos tuyos Y este programa es tuyo Y tú sabes que las redes claro también que sí, son claro tuyas que sí. Y te queremos muchísimo, tú sabes que es un respeto siempre. Eh, estamos, señores, aquí culminamos con esta entrevista de, de la fama de Levy muchacho que siempre ha estado activo en la música. Ya esto es hasta mañana, entonces fue rápido hoy, muchachos. Eh. Eh, estamos activos, señores, sigan, el sondeo estará en Instagram, la página de Telenor, y sigan Telenor.com.de. y síganme en Instagram, arroba netoflow56, fanpage, Facebook. De estos Tarima. Señores, hasta mañana. Nos vemos. Un duerno al año. No hace <tose> daño.